Cerrar ciclos, no por orgullo, ni por incapacidad, ni por soberbia, sino porque aquello ya no encaja en tu vida. Cierra la puerta, cambia el disco, limpia la casa, sacude el polvo, deja de ser quien eras y transformate en quien eres. En el video de ayer, hablamos de por qué las personas se vuelven frías. En este anterior episodio de Belifers, Abordamos algunos consejos útiles que pueden servir a toda persona que se ha vuelto fría. Hablamos igual sobre qué síntomas tenemos cuando aún no sanamos. Y como la gente que permanece sola y soltera pudiera seguir herida y seguir sufriendo como si aún estuviera emparentada con alguien. Hoy este video es otro esfuerzo más que nos lleva por un viaje hacia el cierre de ciclos, algo puntual que nos anima a terminar con una relación fallida y desde ya, Empezar a sanar. Antes de empezar, quiero aprovechar para sugerirte que veas el anterior video, este te lo dejaré en esta tarjeta de aquí arriba o bien en el primer comentario. Así bien, dicho esto, pues empecemos por mencionar sobre qué pasará en este video. Este video será un viaje, pero un viaje ligero. Pero transformador, no necesitas llevar demasiadas cosas, pero si algo debe venir en tu equipaje, es tu capacidad de reconocer que algo en ti aún no sana. Si justificas el dolor, si solo escondes el rencor, va a ser difícil lograr un importante avance en tu vida y en consecuencia lo que va a pasar es que siempre vas a estropear las relaciones que tienes. Y lo que es peor, seguir atrayendo a la misma persona una y mil veces a tu vida. Y lo que es todavía más trágico, no importa cuán solo estés, seguirás sufriendo como si estuvieses en pareja. ¿Te imaginas vivir en una relación de pareja sin placer, ni besos, ni caricias, ni apoyo, quedándote solo con la parte dura de una relación? ¿Con las peleas, las discusiones, los rencores y el enojo? Bien una persona que no cierra ciclos, vive esto todos los días, aún en ausencia de una pareja. Es duro. Porque como quiera, y aun cuando estás solo, sigues llorando, sigues rasgándote la ropa y sigues sintiendo que una parte de ti aún sigue con otra persona. ¿Qué persona? No lo sabes, porque la mayoría se parecen entre ellos o ellas. Diferente cara, nombre y cuerpo, pero en esencia, los mismos. Aún sigues desperdiciando tus tardes, discutiendo por algo que te sucedió ya hace años con una persona que ni siquiera está presente. ¿Es este tu caso? Si es así, te diré que este viaje será primero sobre reconocer tus emociones. Aceptar que aún te duele y lo siguiente, te hablaré de los pasos que deberás tomar para sanar y así, una vez que lo hayas logrado, serás capaz de estar solo o en pareja pero siendo feliz, relacionándote contigo de forma sana o con alguien más. ¿Te gusta la idea? Bien, empecemos. Paso 1. Debes reconocer tus emociones, debes reconocer tus heridas. Debes sentarte en la cama, en una silla, frente a tu biblioteca o quizás en tu jardín y sentir qué es eso que pasa por tu mente cuando recuerdas a tus exparejas. ¿Qué es eso que experimentas por ellas? Será duda, dolor, agonía, decepción, traición, mentira. ¿Qué pasa por tu mente? Debes de verdad sentarte y reconocer cada emoción que pasa cuando recuerdas a alguien. Este proceso de sentarse y reflexionar sobre las emociones asociadas con las exparejas puede ser muy beneficioso para la curación emocional y el crecimiento personal. Al reconocer y aceptar las emociones que experimentamos al recordar a una expareja, estamos abriendo la puerta a la curación y el crecimiento emocional. Sentarse en un lugar tranquilo y reflexionar sobre las emociones asociadas con las exparejas puede ayudarnos a identificar patrones en nuestras relaciones pasadas. Puede ayudarnos a comprender mejor nuestras necesidades y deseos en una relación y a establecer límites más saludables. Por ejemplo, si experimentamos dolor y traición cuando recordamos a una expareja, esto puede indicar que necesitamos trabajar en establecer límites más saludables en futuras relaciones y ser más conscientes de las señales de alerta que puedan indicar una relación poco saludable. O si experimentamos duda y decepción cuando recordamos a una expareja, esto puede indicar que necesitamos trabajar en establecer expectativas más claras en futuras relaciones y comunicar nuestras necesidades y deseos de manera más efectiva. Además, sentarse y reflexionar sobre las emociones asociadas con las exparejas puede ayudarnos a procesar y liberar las emociones negativas que pueden estar reteniéndonos en el pasado. Al reconocer y aceptar estas emociones, podemos trabajar en liberarlas y avanzar hacia un futuro más saludable y feliz. Paso 2. Reconoce que tú no tienes el control. Entender las emociones asociadas a tu expareja es una cosa. Pero entender lo que pasa contigo y lo que sientes por ti es aún más profundo. Gloria, era una mujer que siempre leía revistas con consejos de amor y siempre que podía intentaba aplicar los consejos que aprendía en su relación. Por muchos años, esos consejos que leyó en revistas, en consejos de amigas y libros, le dio una sensación de sentir que ella tenía el control de todo. Que si su pareja le halagaba o le daba los buenos días porque algo en el libro funcionó? Esa noción de tener el control, le estalló en la cara cuando su expareja la dejó por otra mujer. Otra mujer, quizás habría dicho, perdí el control, ni modo. Pero ella no, ella se culpó de no haber sido más hábil en reconocer que algo pasaba, se culpó por no haber impedido que su pareja se fuera con otra. Y desplazó ese sentimiento aún más cuando llamó a la otra mujer, la roba maridos. La necesidad de tener el control en una relación es lo que dificulta que podamos vivirla a plenitud y entender que nosotros podemos hacer correctamente todo lo que dice el manual y seguirlo al pie de la letra, pero eso no es garantía de que la otra persona no nos vaya a fallar. Gloria, cuando comprendió que ella en realidad no tenía el control, se sintió aliviada porque se pudo sentir libre al darse cuenta que ella no habría podido detener la infidelidad de su ex, y que eso no la hacía menos mujer. Antes de eso Gloria se encerraba en su casa, cuidaba su jardín, pero por dentro se despreciaba, sintiendo que no era mujer para nadie. Cuando se bañaba, veía su cuerpo con desprecio y se burlaba de sí misma, haciendo chistes duros sobre sus pechos, comparándolos con limones. Sus chistes, entre amigas, parecían solo eso, pero cuando ella se refería a sí misma, uno podía darse cuenta que estaba a punto de llorar. La soledad no le ayudó en nada. Contrario a eso, pasaba más tiempo llorando sola. Y si, sí, iba a las playas, y sí, se tomaba un café, a solas. Experimentó lo que era vivir sin necesitar de nadie, pero nada de eso la llenó, al contrario, se sentía ridícula estando sentada en un banco. Hasta que comprendió que ella nunca tuvo el control de nada. Darse cuenta de eso, le dio el pase que necesitaba para estar completamente feliz en su soledad. Ahora bien, ¿qué debes hacer cuando ya has entendido tus emociones? Ahora es importante, entonces, empezar a cerrar ciclos. Para ello debemos definir qué es cerrar un ciclo. Cerrar un ciclo emocional es un proceso que implica dejar atrás las emociones, pensamientos y acciones relacionados con una experiencia emocionalmente dolorosa, como una ruptura, un conflicto interpersonal o una pérdida significativa. Cuando cerramos un ciclo emocional, estamos liberando las emociones negativas asociadas con la experiencia, de manera que podemos avanzar y seguir adelante. Cerrar un ciclo emocional no significa necesariamente que se olvide completamente la experiencia. En lugar de ello, implica aceptar lo que sucedió, procesar las emociones asociadas con la experiencia, aprender de ella y, finalmente, dejarla ir. Este proceso puede ser diferente para cada persona y puede requerir tiempo, esfuerzo y atención. Para cerrar un ciclo emocional, es importante abordar y procesar las emociones asociadas con la experiencia. Esto puede implicar llorar, hablar con alguien de confianza, escribir sobre la experiencia o buscar ayuda profesional de un terapeuta o consejero. También puede implicar trabajar en la resolución de cualquier conflicto o problemas pendientes asociados con la experiencia. Una vez que se han procesado las emociones y se ha trabajado en la resolución de cualquier problema pendiente, es importante aprender de la experiencia y utilizarla para crecer y avanzar. Esto puede implicar aprender nuevas habilidades para enfrentar situaciones similares en el futuro, establecer límites más saludables o simplemente comprender mejor las propias necesidades y deseos. Por último... Cerrar un ciclo emocional implica dejar ir las emociones negativas asociadas con la experiencia y avanzar. Esto puede implicar hacer una ceremonia de despedida, escribir una carta de despedida o simplemente tomar la decisión consciente de dejar ir y seguir adelante con la vida. En resumen, cerrar un ciclo emocional es un proceso que implica aceptar, procesar, aprender y dejar ir las emociones asociadas con una experiencia dolorosa. Es un paso importante en la curación emocional y en la capacidad de avanzar y seguir adelante. Ahora, cuando tu problema es el control, es necesario entonces saber cómo gestionar esa imperiosa necesidad de controlar. Aquí te doy unos consejos. El deseo de tener control sobre las situaciones y las personas es una tendencia natural en muchos seres humanos. Sin embargo, cuando este deseo se vuelve excesivo, puede tener efectos negativos en nuestras relaciones y en nuestra propia salud mental y emocional. Aquí hay algunas estrategias que pueden ayudar a perder el intenso deseo de tener el control siempre. Identificar las causas subyacentes. Es importante identificar las causas subyacentes de la necesidad de control. Esto se debe a experiencias pasadas de trauma o falta de control. Tiene que ver con la ansiedad o el miedo. Identificar estas causas subyacentes puede ayudar a abordar el problema de manera efectiva. Practicar la aceptación. Aprender a aceptar las cosas que no podemos controlar puede ser un paso importante para perder la necesidad de control. Es importante recordar que no podemos controlar las acciones o decisiones de los demás y tratar de hacerlo puede ser agotador y frustrante. Trabajar en la confianza en uno mismo. La necesidad de control a menudo surge de la falta de confianza en uno mismo. Trabajar en la confianza en uno mismo y en la capacidad de manejar situaciones y emociones puede ayudar a reducir la necesidad de control. Aprender a delegar y confiar en los demás, delegar tareas y confiar en los demás para realizarlas puede ayudar a reducir la necesidad de control en algunas áreas de la vida. Esto puede incluir delegar tareas en el trabajo o confiar en la pareja para tomar decisiones y acciones. Aprender a regular las emociones. La necesidad de control a menudo surge de emociones intensas como la ansiedad o el miedo. Aprender a regular las emociones y manejar el estrés de manera efectiva puede ayudar a reducir la necesidad de control. Buscar ayuda profesional, en algunos casos, puede ser útil buscar la ayuda de un profesional de la salud mental para abordar el problema de la necesidad de control. Un terapeuta o consejero puede trabajar con la persona para identificar las causas subyacentes y desarrollar estrategias efectivas para reducir la necesidad de control. En resumen, perder la necesidad de control siempre puede ser un proceso desafiante, pero es posible trabajar en la aceptación, la confianza en uno mismo y en los demás, la regulación emocional y buscar ayuda profesional si es necesario. Al trabajar en estos pasos, podemos liberarnos del estrés y la ansiedad asociados con la necesidad de control y mejorar nuestras relaciones y bienestar emocional. Espero que este proceso te sea de ayuda para cerrar ciclos. Si quieres que amplíe más este tema, puedes hacérmelo saber por medio de los comentarios. Te mando un abrazo. Este es tu servidor. Rafael Gómez.